Manteles en rollo y perlimpieza Disponemos de un amplio catálogo de manteles desechables Una perfecta alternativa para cafeterías, restaurantes, eventos, fiestas Bajo coste y aspecto elegante hace que ahorres en coste y en tiempo de lavar y lanzado de la mantelería Tenemos manteles de 0,40 x 48 metros, disponibles en varios colores Con un material 100% polipropileno, resistente que no se deteriora con la humedad y que no tiene dobleces. Se adaptan a todo tipo de mesa y necesidades del sector de la hostelería. De 1,20 x 50 metros, del mismo material, con un aspecto muy parecido a la tela, más cálido y adaptable al papel. Los rollos pueden usarse como manteles individuales o como caminos de mesa.